Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos ya en nuestro programa de Conciencia Tech, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, eh, transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Conciencia Tech, y a través de la página de la estación de radio del Tecnológico de Monterrey en Puebla, que es Tráfico 109 siempre bajo la producción de nuestro querido alumno de IMI, Andrés Bernabé, el cual le mandamos un cordial saludo. Hola, Raúl, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien, gracias, este, pues todo bien ya cerrando semestre, bueno, casi semestre en TEC 21, el otro, la, esta esta este intercalado que tenemos, la verdad es que está bastante interesante, dinámico, y pienso que nos ayuda, bueno, no sé si en general, pero a mí sí me ayuda como a mantenerme más presente, ¿no? Porque tengo que estar más atento a las cosas, periodos, calificaciones, este, toda esta cuestión, pero bien, bien, muy, muy contento. Oh, excelente, sí, ya estamos por cerrar la cuarta semana de TEC 21, que ya nada más les quedarían dos semanas, semana 5 y semana 18 y entrarán a su periodo vocacional junto con los eh, eh, modelo TEC 211.0, que ya hoy es, deberán de estar iniciando exámenes finales o desde ayer. Este ya para terminar prácticamente el ciclo escolar correspondiente con nuestra graduación a finales de junio, donde estaremos egresando licenciados e ingenieros eh, en una ceremonia presencial, magna, ¿verdad? Porque las últimas han sido este por pedacitos y cuestiones así. Hoy parece ser que va a ser una grande, donde están todas las escuelas juntas, y eso va a ser después de dos años, ¿no? Como en esta semana tuvimos también eh, la presentación de los proyectos de la Escuela de Ingeniería a través del Explora Ingenierías, eh, por primera vez en dos años fue presencial y la verdad estuve en mi caso pues muy orgulloso y contento de ver a todos los alumnos de ingeniería presentando sus proyectos. Mucha Mucho éxito a todos en los exámenes finales, no nada más en el TEC. Sé que en muchas escuelas también ya empiezan las universidades a eh, tener exámenes finales y mucho, mucho éxito. Y el tema que, que tocamos hoy, ya hemos hablado mucho de estos temas y a veces hasta podrían sonar repetitivos, pero eh, simplemente es ir avanzando y, y tocando el tema para ver si podemos irlo viendo desde diferentes vertientes, pero a la vez desde diferentes vertientes como para ir tomando pues, lo que nos pueda funcionar y ponerlo en práctica, ¿no? Y el, y el tema de hoy es eh, hablar de las consecuencias y los malestares del apego. ¿Cómo ves esto, Raúl? Sí, como mencionas, pues esa, normalmente pues, los temas que, que revisamos en general, ¿no? Tanto nosotros en Conciencia Tech como nuestra día a día pues son afines, ¿no? Tienen similitudes, normalmente no, no andamos con tanta disparidad entre un tema y otro, ¿no? O sea, precisamente, pues hay un como un hilo conductor y precisamente por eso lo, pues los abordamos, para tratar de eh, ir evolucionándolos, eh, ir eh, tocando algunos puntos que también nosotros experimentamos en nuestras semanas, en nuestros días a día y, y mostrar parte de la experiencia, no porque tengamos la razón o seamos ejemplares en ese sentido, sino porque tal vez... Eh, una, pues a través de, de, de expresarlo, pues nosotros también nos cuestionamos estas ideas y podemos incluso reflexionar para desarrollar nuevas estrategias. Y la otra, pues a través de compartir, puede ser que haya personas que, que decidan aprender en cabeza ajena y entonces eso es lo, lo importante. Así es, Raúl. La verdad es que... Mmm... Estos temas los tratamos para ver si reflexionamos, y si podemos aportar un granito de arena a cada uno de nosotros y ahorrarnos tres, cuatro años, diez años de experiencias para aprender algo. Tal vez, como dijiste tú, experimentar en cabeza ajena y considerar todo aquello que me pueda funcionar y que me permita ahorrarme ese tiempo. Porque, bueno, yo estoy consciente y tú también que los aprendizajes llegan cuando requieren llegar, todos los tiempos son perfectos, ¿no? Y hay personas que pueden llegar a un momento, eh, que este momento es su momento, y hay otras que no es su momento, y llegará su momento en algún, en algún, eh, en algún eh, periodo del tiempo, ¿no? En particular. Y para ello, eh, pues quisiera yo recordar un poco eh, que es el apego. Y últimamente he estado buscando un poquito a, a Walter Rizzo, que tiene ahí varios libros interesantes. Y tiene uno que se llama desapegarse sin anestesia. Y, y, y, y normalmente sus tópicos y sus temas tienen que ver mucho con esta parte de aceptar, de desapegarse, de, de esta introspección hacia adentro y no hacia afuera. Y él dice qué es el bueno dentro de su libro dice qué es el apego y dice el apego es un vínculo mental y emocional. Y pone entre paréntesis, generalmente obsesiva a objetos, personas, actividades, ideas senti o sentimientos originada en la creencia irracional de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente de placer, seguridad y a o autorrealización. ¿Cómo ves este concepto, Raúl? Muy bien, muy, muy eh, académico, ¿no? me parece. Este, como una definición muy de diccionario eh, y sí, al final coincido en este sentido porque es eh, hacer o sea, para mí, tal cual es pues como su nombre lo indica no o su terminación, no se tiene mucho que ver con el ego y siento que nosotros nos apegamos a algo, algún objeto, alguna persona algún título, alguna reputación a lo que sea, puede ser tangible o intangible eh, por una identificación con ello entonces, como nos identificamos con eso, este, nos da ciertas, nos da certidumbre aparentemente eh, y entonces cuando llega a irse uh -huh, o cuando pues, ya no lo vemos, no vemos a esta persona o cuando perdemos, no sé, la, una, hay una quiebra económica, cuando hay una reputación lastimada, pues de repente pensamos que dependíamos de ellos para, para ser, ¿no? De, dependíamos de, ser, de esas cosas, ¿no? No sé cómo llamarlas, este, para, para hacer. Y entonces, si se nos va esa identidad, pues ahí queda un vacío, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ahí está lo interesante. Cuando estamos tan identificados con algo, el vacío eh, duele. Cuando trabajamos en en, pues en nuestra parte interior, el vacío en realidad es plenitud. Y, y es precisamente aquí como des, desean algo no es estar apegado al final de cuentas, o sea, es muy válido desear las cosas, pero eh, el apego es la incapacidad a renunciar a esas cosas, ¿no? Es, bueno, yo lo veo así, y esto puede resultar inclusive dañino para nuestra salud mental, emocional, o nuestro bienestar particularmente, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo claro podre, podría ser eh, eh, cuando estoy pegado a mi trabajo, ¿no? En exceso, o sea, eh, eh, me defino por las actividades y por el desarrollo profesional que tengo, ¿verdad? Y si de algún momento a otro desapareciera, como pudo haber ocurrido en esta ocasión por la pandemia, o sea, que de la noche a la mañana, pues hoy tenías chamba, y estabas pleno y realizado y de repente ya no la tienes y entonces eh, pues ahí hay un ejemplo de esto ¿no? y otro ejemplo pues voy a mantener como siempre a mis padres <ríe> es parte del programa por ejemplo mi, mi mamá está en un proceso de, de retiro o jubilación ya en una institución pública de, de medicina ¿no? Eh, para octubre ya termina su ciclo laboral y Ajá, como que sí la veo como que está muy apegada a ese tipo de actividades y el soltarlas, no sé qué tanto trabajo le pueda eh, desar, eh, desafiar, ¿verdad? O a mi papá, que también está en un proceso ya de retiro del de ejercicio de la profesión, eh, también creo que emocionalmente, ay, como que eh, eh, no sé si es la edad o no sé si es el apego en particular. Pues nos eh, siento como que les pega emocionalmente. No sé qué opines de esto, Raúl, pero creo que sí, o sea, también el impacto del tiempo también nos llega a, a, a hacernos más afines a este sentimiento de no poder soltar las cosas. Sí, sin duda, eh, en el, el tiempo favorece este, a ese, ese apego, ¿no? Si no lo, si continuamente a lo mejor no nos, eh, pues no reflexionamos que pues todo es efímero, ¿no? Eh, por mucho que pueda durar meses, años, este, pues en realidad no tenemos la certeza de que va a, a seguir ocurriendo de la misma manera. Si nosotros podemos reflexionarlo, replantear eso cada día, creo que podemos eh, trabajarlo. No quiere decir que no vaya a doler, ¿no? O sea, definitivamente el, el despedirte de cualquier... Desde un objeto material hasta una persona cuando fallece, hasta un trabajo, alguna actividad, eh, algún grupo, alguna pareja, lo que sea, pues eh, evidentemente pues, va a doler. Es parte de, de nuestra naturaleza, es parte de lo que experimentamos aquí. Sin embargo, este, eh, como decías hace ratito, la aceptación... Nos, va, nos puede ayudar a que no suframos, ¿no? Porque una cosa es sentir el dolor natural que, que refleja, que es parte del mismo, pues, amor incluso que se, que se llega a tener, este... Pero al final de cuentas, el sufrimiento eh, pues sería otra, otra cuestión muy distinta, ¿no? Que ese sí estaría más relacionado con, con el apego, pero, pero sí, yo creo que es muy, muy importante recordarnos todos los días que al final eh, lo que estamos haciendo, pues, no va a ser para siempre, ¿no? Este... Y no quiere decir que eso sea malo, o sea seguramente va o sea todo todo es perfecto y entonces eh, si lo vemos de esa manera entonces habrá culminarán unas cosas y vendrán otras que pues nos ayudarán y creo que también otro de los puntos importantes es que conforme vamos eh, madurando creciendo pues nos vamos encontrando con nuevas personas nos vamos encontrando con nuevos problemas o desafíos no este y creo que hoy, hoy en día me pues para mí eso es eh, un punto que que trato de, de asimilar este el decir bueno Qué bien que, que cada día haya un nuevo problema el que no, en, en el cual no me sienta cómodo, porque eso significa que realmente eh, estoy creciendo, ¿no? Cuando tanto tiempo, llevo por tiempo muy prolongado tratando el mismo problema y no, es, no he salido de ahí, pues entonces no ha habido un, un crecimiento, ¿no? No me he hecho más fuerte como para poder responder ante ese, pro, ante ese problema. Oye, Raúl, ¿y qué opinas de Voy a utilizar a lo mejor una palabra fuerte, pero eh, ¿tú opinas que el, el, el, es, el apego es una adicción? El apego es una adicción. Ay, buena pregunta. Híjole, no, no sé, no tendría una respuesta así, déjame pensarla. El apego es una adicción. ¿O consideras que puede ser una adicción? ¿Vivir apegado a las cosas, a las emociones, a las parejas, a, a las relaciones? Yo creo que, sí, es que no sé, siento que esta pregunta es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Este, <risa> eh, pero sí, definitivamente uno se acostumbra, creo que lo hemos platicado, sí lo hemos platicado en otros momentos, ¿no? te, te vuelves, te transformas, tu mismo cuerpo ya tiene unas reacciones como predeterminadas, entonces... Cuando uno cambia o trata de cambiar, pues tu mismo organismo como que te trata otra vez de regresar como un termostato, ¿no? O sea, de, como de, oye, pero pues tú, este es tu ya, a esto ya te adaptaste, no quiere decir que sea lo mejor, pero ya te adaptaste ¿Por qué quieres moverte, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Es esta parte pues de supervivencia, de estar a la defensiva, de no, no, no estar buscando la, la incomodidad. Entonces, yo creo que sí, o sea, al final podemos estar eh, apegados y estar conscientes de ese apego y continuar, ¿no? Porque el hecho de que ese placer efímero que nos da estar con alguien o estar apegado a algo o lo que sea, ¿no? Llámese cualquier cosa, desde alguna adicción, como tú le decías, una adicción de las más evidentes, ¿no? Por alguna sustancia, hasta... Alguna persona, alguna relación, algún trabajo, algún eh, reconocimiento, este, pues prácticamente cualquier cosa podemos, a, al descanso, o sea, así, a, a todo, si en, eh, como decía Aristóteles, ¿no? La virtud está en, la, en el término medio, ¿no? Entonces, cualquier cosa que lleguemos a exacerbar eh, de manera no, no consciente, este, pues entonces creo que justamente nos puede causar esta, esta adicción. Y bueno, te lo tocaba porque hoy estamos en un entorno global donde las redes sociales tienen un impacto muy grande y sobre todo en nosotros, en nuestros jóvenes, ¿no? En nuestros muchachos de preparatoria, secundaria, y en universidad inclusive, y yo los veo que tienen esta, eh, muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Eh, pero tienen esta adicción hacia eh, buscar el reconocimiento a través de los likes, o de las vistas o en Instagram o en TikTok, ¿no? Eh, y estas cuestiones. Y en función de eso van definiendo eh, su valor, algunos de ellos, ¿no? Entonces, por eso se me, se me vino a la mente preguntarte esto, si era una, una adicción o no. Y porque al final de cuentas, eh, este apego también a alguna relación que puede ser tóxica. Eh, también puede ser que no sé yo tampoco lo puedo de, definir porque tendría yo que estudiar desde el punto de vista de los químicos que está agregando tu cerebro y cuestiones así para saber si es una adicción no pero por ejemplo el apegarte a hacer eh, este clásico gruñón que de todo se enoja eh, se me figura que puede ser una adicción porque pues porque las sustancias químicas te las está pidiendo el cuerpo no todo lo que genera la adrenalina la eh, eh, y todas estas sustancias químicas que te generan estrés y que te activan y que te hacen estar siempre iracundo, pues podría ser una manera, ¿no? Pero sí, habría que estudiar un poco más este, estos temas, pero sí preguntarnos hasta qué punto este... Hasta, qué, hasta dónde pueden llegar estas consecuencias del apego, Raúl. Sí, y, y digo como tú mencionas, yo creo que habría que analizar esto a nivel es tal cual químico, orgánico, ¿no? este Pero por lo menos racionalmente podría pues dar algún un argumento, ¿no? ¿Cuál es? Pues que al final de cuentas, aun cuando nosotros sepamos que estamos apegados a algo que no nos da un beneficio mayor a largo plazo, pero sí nos da un beneficio a corto, ¿no? O, o precisamente eh, nos protege de algo o, o algo en específico, al final de, si, si mantenemos una situación que no es del todo satisfactoria es porque eh, una de dos, bueno mejor dicho pueden ser dos, dos cuestiones ¿no? el apostarle a lo más grande eh, puede representar una amenaza en pues, temor a fracasar temor a que hablen mal temor a sentirte eh, perdido, no, a sentir mucha incertidumbre este... Puede ir desde ese lado y ese, ese temor es mucho mayor que el temor a lo mejor a que dices, híjole, es que, voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco drástico, ¿no? Oye, tengo una relación bastante negativa, ¿no? Con mi, con mi pareja, pero este, tengo más miedo a despegarme de esta vida y no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar, porque a lo mejor yo ya me identifiqué demasiado con mi labor de, de esposo, de papá, ¿no? o en el caso de una mujer, esposa, madre, este, lo que sea, eh, y eso, eso me da más pa, me da pavor en comparación con, este, sí me da miedo a lo mejor tener a alguien con quien continuamente estoy gritando, enojándonos, todo está, todo está mal, ¿no? todo nos hace sentir incómodos, pero es menos ese dolor, es menos dolor que el que yo imagino, imagino que sería si me pasara esto, porque normalmente ustedes, o sea, es... Es un dolor muy grande en nuestra imaginación, pero ya cuando solemos enfrentarlo, en realidad es al contrario, porque más allá de que salgan bien o no las cosas, este, desde, desde nuestro ego, este, desde nuestra perspectiva, al final el superarnos es un, es un honor para el alma, ¿no? O sea, es, es, es un regalo, es un tesoro para el alma, el, el, el simplemente no dejarse llevar o dominar por lo que el cuerpo y la mente quieren, ¿no? Este, o las emociones te, te, te, te, hacen, sino que en realidad, si tú, si uno logra sobrepasar eso, aun cuando te digo el resultado, no sea el que queríamos, este, pues en realidad va a haber una paz por esa liberación del alma, por lo menos momentánea, en este plano terrenal, ¿no? Eh... Entendiendo esto y empezando a valorar la parte del apego y las consecuencias que nos pueden traer, tanto emocional como eh, personalmente, inclusive, eh, como podría ser el, el estar apegado, al, a, a, por ejemplo, al cigarro o a la comida chatarra o a cuestiones de ese tipo, si nos ponemos a ver, eh, estamos dominados por nuestra mente y por nuestros deseos cuando... Cuando seguimos fumando, sabiendo que eso nos va a provocar en algún momento algún problema respiratorio, ¿no? O eh, seguimos comiendo comida chatarra a pesar de saber que las consecuencias que nos, va a es, que nos va a originar es un sobrepeso o una obesidad y eso nos puede causar hasta la muerte. Entonces, toda esa historia y camino lo sabemos, pero seguimos dominados por nuestros deseos y creo que esa es la parte fundamental de eh, las consecuencias que puede tener el vivir apegados. ¿Por qué? Pues porque si yo vivo apegado, pues no suelto, no suelto, como dices tú, por miedo, pero ese miedo me da cierta seguridad ahorita y cierta paz, pero a largo plazo no es sostenible, ¿por qué? pues porque no sé si te pase y si has trabajado alguna vez con, con algunas personas en, en esto del coaching y de repente están apegados hasta sus viejas creencias arcaicas totalmente y bueno, te reflejan algunas cosas a ti, no pero al final de cuentas por ejemplo, he, he tenido a, a algún coach con el que trabajo eh, las finanzas y es que nos ponemos a rastrear las creencias y trae creencias inclusive de situaciones de la infancia que se vivieron relacionadas con el dinero. Y quiere seguir pensando igual. Y tiene, no, es que no voy a poder invertir y no voy a poder generar, este, eh, ahorrar hasta que no cubra yo las necesidades básicas de mi hogar. Y, y fíjate que son creencias que te, te, no, te mantienen en un cuadrito. Y como dices tú, pues de ese cuadrito no me muevo y de esa caja se me figura el libro de quién se, quién se ha llevado mi queso, no sé si, si lo han leído, y, y los ratoncitos pues ahí se quedaron, ¿no? Y, los, y hay unos que se aventuraron a buscar en, por otro lado el queso, ¿no? Entonces, eh, el vivir apegados, claro que nos, nos da consecuencias de vida. Sí, definitivo, y sobre todo en creencias, pues es como, al final... Pues tal cual, no, Ese ese supuesto supuesto que esa creencia nos va a mantener seguros. Y pues lo lo muchas, muchas, muchas muchas no, no, no, no, seguro, nada. seguro, ¿qué te te te que realmente una una una eh, que has mantenido por tanto tiempo y y tu vida vida de esa esa de una una forma en que no, no, no, no, bien? qué por, por qué pensaría uno que si la sigues manteniendo, pues va a mejorar la situación? Sí, o sea, está bien tener creencias porque es parte de lo que, pues, si no de qué, o sea, es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, no, ¿cómo podemos vivir sin, sin absolutamente ninguna creencia en ningún momento, no? O sea, por, a lo mejor puedo creer hoy, hoy, hoy algo y mañana otra cosa, pero al final sí necesito ciertas creencias para poder vivir mi día a día. ¿Sí? Para poder dirigirme, para tener un propósito, ¿no? para poder actuar, para tener convicción, tener firmeza o viceversa. Sentir inseguridad, sentir, sentir poco, poca autoestima, sentir poca... Este pues te decía, convicción para, para, y determinación para hacer las cosas, todo depende de cómo esté la situación, pero, pero sí es, es, de repente es eso, ¿no? A veces estamos apegados a una creencia y muchas veces también tiene que ver, ¿no? Como lo he escuchado en algunas ocasiones, como este contrato emocional que se tiene, ¿no? Como lo que decías de la familia, oye, la parte del dinero, este, pues es que igual y eh, de chico, ¿no? Las personas, la familia hablaba pues que el dinero, eh, estas creencias, ¿no? Que de repente se llegaban a tener que el dinero no es, no es bueno, que es mejor eh, no tener dinero para tener amigos o no tener dinero para ser felices, ¿no? este Cosas por el estilo cuando en realidad puedes tener todo, ¿no? O sea, no, ten, no tienes por qué ser excluyente este, en este sentido. Eh, pero precisamente a lo mejor estos contratos se dan porque, bueno, inconscientemente... Tal vez yo admiraba mucho o amo a mi mamá, a mi papá, y ellos lo decían, ¿no? Y si yo voy en contra de eso, es como ir en contra de ellos, ¿no? No me doy cuenta que lo que voy en contra es de las ideas y las creencias. No, en realidad, y ni siquiera decir en contra, ¿no? Simplemente analizarlas y verlas como lo que son, ¿no? Simplemente unas creencias, observarlas. No, no es que sean inamovibles, in in in in in in pero a veces pienso que inconscientemente nosotros... Eh, generamos esta lealtad por, por ese amor o ese, incluso, esa creencia errónea de ese amor, ¿no? Es que si yo hago esto, a lo mejor estaría traicionando a mi familia, estaría traicionando a mi legado, estar, ¿no? Voy a ser rechazado, ¿no? Ya no voy a pertenecer, y, pues, ese tipo de cuestiones, lo que hace es que nos mantienen atados con un ancla, ¿no? Con un ancla, este, en algo que, eh, pues, no, no nos ayuda a crecer, y como tú decías, eh, o, o lo decías más o menos, ¿no? está bien si tú te sientes pleno ahí y te sientes en paz, está perfecto si tú no te mueves, y si tú no creces, pero la mayor parte de las veces no es así. La mayor parte de las veces esta ancla tú no la colocaste y aunque tienes la llave, no quieres y ni te atreves a ponerla, ¿no? Para poder quitarla. Y esto también tiene que ver con tus comportamientos como lo dices, ¿no? Y me viene a la mente porque pues a lo largo de, del desarrollo de este, eh, donde pues, simplemente cuando te pones al servicio a través de del coaching, pues tú aprendes un montón de cosas y te reflejan un montón de cosas y dices, ¿por qué está esta persona conmigo, no? ¿Para qué está esta persona conmigo? O, eh, por ejemplo, ahorita podríamos estar diciendo, ¿para qué estoy tocando este tema con Raúl en este momento, no? Y me ha llegado, o sea, es tan grande la lealtad y el agradecimiento y amor hacia nuestra, hacia nuestra ancestros, que he tenido personas que, mantienen la casa de donde vivían sus papás, con, eh, la, eh, con la ropa de los papás, con eh, las joyas de los papás, con todo lo que implica tener ahí toda esa carga energética de eh, la ancla, como dices tú, pues se hace más grande, ¿no? Si de por sí la tengo por agradecimiento y amor, pues todavía conservando todas las cosas tal como las tenían no, pues imagínate, me cuesta trabajo hasta sacar las cosas, ¿no? O yo veo, veo, este, con mis hijos, eh, alguno de mis dos hijos, le cuesta un montón de trabajo sacar hasta la ropa que ya no le queda, ya no utiliza. Este, y me voy a estos ejemplos porque la consecuencia es que viven atados a un lugar donde ya no se sienten a gusto, donde muchas veces, no quiere decir que siempre, ¿verdad?, ya no se sienten a gusto, no están contentos ahí pero el miedo es tan grande que no les permite o el sentimiento de una traición es tan grande que no les permite ir al siguiente paso y el siguiente paso es desapegarse, pero no creo que desapegarse sea tan sencillo y no solo tan sencillo sino sea no necesitar nada anular mis metas y no tener ningún tipo de aficiones. No creo que sea eso. Desapegarse, no sé, Raúl, eh, si tenga que ver con algo de desprendimiento. Sí, sí, precisamente creo que es eso, ¿no? Como dices, no, no es eh, que ya no tenga uno metas, o ya no quieras cosas, o ya no quieras tener relaciones, o no, no, o no lo prefieras, o no lo desees, ¿no? Este... Pero el punto, y retomo lo que decía al inicio, creo que el tema está cuando nos identificamos con eso, incluso con las metas que no hemos alcanzado, ¿no? Este, cuando uno se identifica con eso, entonces tienes un, lo que llaman lo potencial excesivo, ¿no? Estás de, demasiado desbordado este, por querer alcanzar esa meta, pero en realidad lo que está provocando es que estás demostrando una carencia, porque, porque sientes que no tienes eso, ¿no? Y, y a lo mejor un, ponerte una meta muchas veces creo que eh, una manera saludable de hacerlo es simplemente por el crecimiento, ¿no? Porque es porque el poder alcanzarlo sería una consecuencia de haber crecido, de haber mejorado, de haber así como un deportista, ¿no? Este rompe una marca, entonces el romper una marca te implicó mayor disciplina, mayor esfuerzo, una, un mayor desarrollo de una virtud, ¿sí? entonces Creo que es eso. Pero como bien dices, no es algo, eh, en este en este plano, pues no es algo sencillo. Lo vemos desde pequeños, ¿no? Un niño pequeño, pues evidentemente, además de que es completamente inofensivo y dependiente, este, pues no habla y toda esta cuestión, pues no está pegado a absolutamente nada, por lo mismo, ¿no? este pero, pero conforme empieza a crecer, empieza a haber este, este apego, ¿no? este Y sí... Si, en la adolescencia, ¿no? Cuando empieza ya a madurar, a empezar a tener esa autonomía, él no trabaja o ella no trabaja en este apego, crece o crecemos, ¿no? Como un niño que quiere todo para sí, que quiere todo, no quiere, no quiere soltar, ¿no? Porque piensa que se le va a perder, ¿no? O sea, yo lo veo eh, eh, muy, muy claro con, con Leonardo y obviamente, pues, eso a mí me... Este, le digo, para mí es un aprendizaje cuando de repente él eh, le compra algo y no quiere compartirlo, ¿no? Ni conmigo ni con otras personas. Como si se le fuera a acabar y jamás volviera, le volviera a comprar, ¿no? Y le digo, te voy a volver a comprar, y aún así, ¿no? y lo mismo pasa en nuestra vida. O sea, y como adultos, ya no hay un adulto físico que nos diga eso, pero confiar en la vida también es, es parte de, ¿no? El poder decir. No te preocupes, o sea, tú vas a, vas a seguir teniendo a lo mejor sustento o lo que sea, ¿no? Atrévete a, a dar, ¿no? A compartir en este sentido porque es parte de la misma, de la misma naturaleza. Entonces, yo creo que ahorita que lo mencionabas eh, pues de, de, de tus hijos, yo creo que todo va, así como en cualquier tipo de actividad o hábito que deseemos desarrollar, con pequeñas cosas que nos sumen a esa misma dirección, ¿no? O sea, no algo que no tenga nada que ver, ¿no? Pero en este caso, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo hay un producto, hay algo que yo, no sé, no me encanta, no me fascina, pero usualmente no, no lo suelo tirar, ¿no? O sea, o tan fácil... O sea, a lo mejor empiezo ahí, no voy a irme a la ropa favorita de cuando yo este, tenía tantos años, no, porque evidentemente es muy es, es, es, eh, salir de la zona de confort de sopetazos, ¿no? Y entonces este eso eso puede ser contraproducente, este, pero a lo mejor un, pequeños pasos, ¿no? Pequeños pasos consistentes cada día, el poder soltar algo, algo que no me importa tanto, ¿no? Porque bus, es más, hay cosas, no sé si te pasa, cosas que no te importan aparentemente, aparentemente, no les das valor, pero cuando dices, La híjole, pero es que, ¿y si necesito esto? ¿No? Y, y a lo mejor nunca lo, nunca lo voy a saber, nunca, no, o sea, pero, pero sí te importan porque por algo no lo sueltas, ¿no? Pero, este, eh, entonces, a lo mejor empezar por ahí, oye, esto nunca lo uso, ¿no? Tiene años que no lo, eh, pues entonces empiezo por ahí, después poco a poco, poco a poco, y habrá momentos en donde así, tal vez una prenda, ¿no? una prenda que yo decía, híjole, esta me encantó, es que en la secundaria fue algo, está muy bien. Hay que analizar, no quiere decir que nos tengamos que desapegar todo, pero sí cuestionar qué tanto bien me está haciendo mantenerla, ¿no? O sea, si yo ya me di cuenta que no es por apego, sino verdaderamente porque hay un cariño, porque me simboliza algo, porque a través de eso tengo un ancla, ¿no? Pero, pero hacia hacer algo que yo quiero, algo es diferente. No es tal no es cual un apego, o sea, lo estoy haciendo conscientemente. Pero cuando... ¿Cómo, ¿Cómo saber si es apego o no? Porque, porque me incomoda, ¿no? Porque me incomoda tenerlo y no tenerlo. O sea, me incomoda las dos cosas. No, no solo es no tenerlo, sino el hecho de decir, híjole, pero es que esto ya, lo, ya me molesta, ya lo quiero tirar, pero no lo hago. Entonces, ahí es donde hay un apego. ¿no? Y ese, esto es clarito, clarito. Al final de cuentas, mira, yo tengo un equipo de básquetbol desde hace 30 años. Hemos pasado uniformes, un montón de uniformes, ¿no? Pero yo, eh, en algún momento mi esposa me dice, estos uniformes ya no caben, o sea, ¿qué hacemos con ellos? No, pues ya no los utilizo, pues ya hay que regalarlos, o sea, ¿para qué los tenemos ahí? Pero a un principio sí me costó trabajo, ¿no? Y tengo compañeros míos del equipo que tienen los cinco o siete uniformes de los que hemos tenido a lo largo de, la, de todos los años que hemos jugado, y yo digo, no manches, todavía los tienen ahí de colección, pero como dices tú, significan algo para ellos, ¿no? en mi concepto pues significaron una vestimenta para para estar ahí, pero bueno, el equipo sigue, seguimos jugando con otro uniforme y, y, y pues padre, ¿no? Le doy la vuelta, pero por ejemplo con, tengo unos trajes que tengo como cuatro años que no me pongo ninguno de ellos y ahí siguen ¿no? Oh, es que todavía están buenos, o sea, hay que venderlos o arreglarlos y a lo mejor ya ni están de moda y, este, y no los saco, o sea, ¿no? ahí están, ¿no? Y dices, caray, pues estos ya no me los voy a poner, o pues si me los voy a poner ni me van a quedar, y a lo mejor ni siquiera son actuales, y, este, y ya hay que soltarlos, hay que sacarlos para que pues, llegue algo, siempre dice mi esposa, hay que sacar las cosas para que llegue algo nuevo, si no, lo viejo está ocupando ahí ese lugar, y, y qué viene de, de nuevo, no en particular. Entonces, eh, yo creo que esta parte de desapegar es disfrutar, sabiendo que las cosas son transitorias, y, y no nos pertenecen, ¿no? Justamente, y, y con eso que dice Vero, este, pues al final te digo, lo relaciono ahorita con, con Leonardo, ¿no? Si yo veo que Leonardo, o no sé, tiene, tuviera juguetes y su único objetivo es acumularlos, ¿no? No los juega porque no los quiere gastar, porque no los quiere romper, porque no, no los presta, no sé qué. Tú como padre, o sea, yo como padre diría, oye, me pide... Ya no te voy a comprar. O sea, tienes ahí suficientes y no, ni los aprovechas, ni los compartes, ni nada. ¿Por qué pensaríamos que la vida es distinta? ¿No? O sea, al final de cuentas, pues oye, si tú te estás obteniendo esto, ¿por qué? ¿Para qué te voy a dar más? Si no, no haces nada... Para multiplicarlo, ¿no? Para poderlo hacer crecer, para poderlo compartir, para poderlo utilizar, romper, lo que sea, ¿no? O sea, no importa, al final de cuentas vas a tener, como te digo, como un, hago la analogía tal cual, ¿no? Como de un padre o una madre, o sea, no te va a dejar sin nada. Si tú rompes tus zapatos, si tú rompes tu, este, porque lo usaste, yo prefiero que mi hijo haga, o sea, que digas, fue porque se lo acabó, a que digas, híjole, nunca lo utilizó y, y este, y se quedó ahí, ya no le queda, ¿no? Entonces, la vida creo que es, es exactamente eh, lo mismo y es como lo que se habla de la cábala ¿no? De la, la, vasija y la, este, la luz y la vasija, ¿no? Que al final de cuentas la vasija tiene que estar continuamente dando o reflejando lo que recibe porque en algún momento se llena y ya no puede, ¿no? Ya no puede, ya, ya no puede seguir este, recibiendo, ¿no? Que es su naturaleza. Entonces, este, eh, pues parte de esta cuestión eh, creo que definitivamente es, es eso, ¿no? El apegarnos, pues no nos permite, pues de repente que lleguen cosas nuevas, ¿no? que veamos cosas nuevas, porque no es que lleguen mágicamente, sino que al estar enfocada nuestra atención en algo este, que no nos hace sentir bien, pues no vemos todas las posibilidades y abundancia que hay en el mundo ¿no? que podríamos estar eh, aprovechando. Y, y, y fíjate que esta parte de disfrutar las cosas y saber que son temporales y que no nos pertenecen, porque no tenemos una posesión sobre ni las cosas, ni las personas, ni las relaciones, ni las situaciones que nos, que nos generamos a lo largo del tiempo. Entender esto es, hace mucho más sanas nuestras relaciones, ¿no? Si hay un entendimiento claro que mis hijos no me pertenecen, es que mi esposa y mi pareja o mi pareja no me pertenece, sino que está por elección propia y que en cualquier momento podemos elegir estar o no estar de en plena uso de nuestra libertad o nuestro libre albedrío, este, pues esto implica que trabajemos en nosotros para poder generar una independencia emocional. Así es. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, por ejemplo, a mí me gusta, me gusta mucho conocer gente y se me facilita y precisamente, ahorita, o sea, como que ahorita haciendo un recuento, pues suelo conocer frecuentemente a varias personas y convivo, y a lo mejor convivo y puedo convivir como muy, muy bien, como, como para que se prestara a lo mejor una amistad o, o, o extenderlo, y no, o sea, y este, pero mi mentalidad últimamente justamente es eso, ¿no? Digo, ah, está padrísimo ahorita lo que estoy haciendo, ¿no? Este, conviviendo con tal persona, conociendo, aprendiendo, pero eh, si no te vuelvo a ver este, híjole, te agradezco, ¿no?, profundamente, eh, o si no se da, así ya no, o sea, agradezco profundamente, pues, el simplemente hecho de estar aquí, y, y me he dado cuenta que voy conociendo más y más, y, o sea, conozco más fácilmente ahora personas, y me vinculo más fácilmente, no, no, solo, no solo superficialmente, sino que llegamos a tener ciertas conversaciones y todo, y, se, y así como llega, se van ¿no?, y entonces creo que tiene que ver con esto, ¿no?, con esta posibilidad de, de darnos la posibilidad de sentirnos eh, libres y poder también, eh, transmitir esa libertad a la otra persona de que pues no, no significa que, híjole, no, ya, ya nos conocimos, nos queremos bien, ahora hay que vernos cada 15 días, cada, un, cada mes o cosas por el estilo, ¿no? ya sea para trabajo, ya sea para, por amistad o lo que sea, ¿no? O sea, este, al final cada quien tiene su, su vida y creo que es, es, es parte de, y creo que, y entonces ahí entonces, empiezas a encontrar en mucho enriquecimiento con otras personas, que ves una cosa, ves otra, ves otra, y tú también puedes dejar posiblemente otras cosas, ¿No? En, en, en ellos, pero este, pero sí definitivamente también ese, ese es un tema eh, fundamental, porque pues realmente todo lo que nos apegamos, híjole, se termina pues, pudriendo, ¿No? O sea, realmente, eh, no, no, porque, inicio, porque el apego implica que ni siquiera se aprovecha, ¿No? O sea, muchas veces no lo usas por temor a, a la pérdida, ¿No? Este, entonces, y termina, si es en una relación y estás apegado, pues a lo mejor no quieres que vean a tu pareja, que conviva, que tenga amigos, ¿no? Y eso a la larga termina asfixiando a esa persona y se termina yendo, ¿no? En el caso, pues, de, del dinero es, lo, es la misma situación, o sea, si tú no lo utilizas, no lo aprovechas esta cuestión, no buscas cómo a lo mejor, eh, pues, utilizarla para, para enriquecer o contribuir a, a, a la vida misma, pues, entonces, igual empieza a haber por ahí algunas mermas y todo, ¿no? Y es, y, y si nos analizamos en todas las situaciones, es básicamente lo, lo mismo. Y sí, efectivamente, lo, lo que estás diciendo es muy claro. O sea, psico, el ser psicológicamente independiente es entender que si pierdes algo o se va, como tú mismo lo dices, es porque pues, fue el momento exacto para que estuviera contigo y ya también es el momento exacto para que se vaya. Y agrade, agradeciendo lo que aprendiste y lo que lograste con esto, ¿no? Y al final de cuentas, eh, pues va a regresar, a lo mejor con otro conocimiento, con otra relación, con otro, con otro punto de encuentro y te va a aperturar más y te va a aperturar más eh, esta conciencia y te va a aperturar más también este desarrollo humano. Y eso significa, eh, eh, yo siempre digo que cuando empiezas a trabajar el apego y el desapego, eh, eso no implica que no eres compasivo y eso no implica que no ames a las personas, sino yo creo que eh, o a las relaciones o a las amistades o a, o a los hijos, yo creo que eso implica más que nada eh, un compromiso de amor, el, el desapegarse, el, el no generar, como tú lo has dicho muchas veces, no generar expectativas y ponerlas en mi hijo o en mi pareja. ¿No? Sino ser independiente y dar lo mejor de mí, pero sin esperar, ese, eh, poner esas expectativas en otra persona de cómo tiene que reaccionar, cómo quiero que, rela que se relacione, cómo quiero que me se relacione conmigo a partir de lo que doy, porque ahí ya estamos metiéndonos en esa parte de el ego y en esa parte de, a ver, yo doy, pero espero algo a, a, a cambio, ¿no? <coughs> Sí, justo, las expectativas también, este, expectativas, to, todo lo que, o sea, ya para, para no ser repetitivo, pero todo lo que no tiene como complemento algo, o sea, hacerlo de manera consciente, o sea, no está mal tener expectativas, pero el, el no hacerla conscientemente, como si también nos puede pegar a que un resultado, ¿no? El resultado desde algo eh, in, inmaterial hasta cómo se comporta una persona, cómo debería, según nuestro criterio, comportarse. Y no solo, a veces no solo con nosotros, a veces en general, dice: es que ¿por qué esta persona se viste así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué tiene el cabello de esta manera? ¿Por qué? ¿Mm? Pues porque es su vida, porque es su cuerpo, ¿no? Y es la manera de, de experimentar su existencia aquí, ¿no? Este, y si así lo decide, pues está perfecto. Y si no lo decidió conscientemente, pues también, ¿no? Por algo ser, para algo será. Este, pero no, no tenemos ninguna autoridad realmente para poder eh, tratar de manipular esta, esa cuestión, ¿no? Al final lo único que podemos de alguna manera manipular ¿no? es nosotros mismos, ¿no? Nuestra vida, este, si, la, si lo sabemos, si sabemos ejercer correctamente ese libre albedrío ¿no? que mencionabas al final de cuentas, y algo que eh, precisamente he pensado, Últimamente, ¿no? Es eso, ¿no? Que el libre albedrío tiene que ver con, con, con ese, eh, esa posibilidad de, de no dejarnos llevar por lo que queremos, ¿no? Por lo que queremos de manera este, instintiva, de lo que nuestro ego nos pide de manera emocional, ¿no? Por no dejarnos este, llevar solamente por las emociones, porque la emoción es un motor que nos impulsa a actuar, ¿no? Pero si nosotros no usamos el motor a nuestro favor, no lo sabemos manejar, pues nos vamos a de, in, ser impulsivos, no vamos a ser en este caso, eh, pues... Eh, se me fue la palabra, pero en este caso, ¿no? De las, estas personas que al final solamente actúan por impulso emocional y después están arrepintiendo y terminan este, relacionándose mal en general, ¿no? Tanto con personas como con cosas, con el dinero, con el alcohol, con el, o sea, con cualquier tipo de, de, de cuestión, ¿no? Entonces, este, creo que justamente el, el, el libre albedrío tiene que ver con el libre albedrío hacia nosotros, hacia nuestro interior, nada más todo lo demás. Podemos tener la libertad, a lo mejor, aparentemente, de decidir, elegir esto, pero... ¿Qué libertad tienes cuando en realidad no te cuesta elegir qué ropa te vas a poner hoy? El libre albedrío se da cuando tienes un desafío interno por decidir, ¿no? Hoy, por ejemplo, tengo miedo, a lo mejor, por decir, ¿no? Tengo miedo de hablar, ¿no? Frente al público. Y a lo mejor yo puedo decir, ah, por mi libre albedrío, digo, decido no hablar frente al público, pero realmente estás utilizando el libre albedrío o estás siendo esclavo de tu miedo y por eso tomas esa decisión, ¿no? Habría que, habría que concientizarlo, no sabemos si sí o si no, pero si es el miedo el que me guía, entonces no estoy siendo libre. Ser libre, es confrontarlo aún cuando me incomode, ¿sí? Entonces, si me incomoda y yo decido, ¿no? Con convicción ir por eso, entonces sí estoy ejerciendo realmente mi libertad, ¿no? Que puede haber aquí. Y considerando esto, el desapego implica libertad, ¿no? Libertad de, de ser quien eres tú y ser muy independiente para poder decir, bueno, así soy. Ahora, así soy no significa que no puedas reconfigurarte como persona de hoy a mañana, con las cosas que no te gusten, eh, y que elijas cambiar en tu pleno uso de tu libre albedrío, eh, implica que no estás preocupado porque los demás te acepten, y eso es, eh, eso a veces, en mi caso suele ser, ha sido complicado por el hecho de cómo estás, es replantear y cuestionar tus programas mentales. Y por eso no le llamo programación o re, le llamo reprogramación, ¿no? O sea, a ver, ah, ¿por qué actúo como actúa? Ah, pues porque de chiquito si sacaba un, un, un diploma por promedio, ah, pues me felicitaban y me decían, ay, qué bonito niño y cosas así. Y ah, pues ese es el impacto que tiene hoy todavía esa consideración de mis papás hacia mí. No tiene nada de malo. Pero el hacerlo consciente, pues me hace dar un brinco hacia otro, esta, hacia otro estado de conciencia distinto en el que estoy ahorita. Antes no me daba cuenta, hoy me doy cuenta. Entonces, dejo de decir, ah, de estar apegado a buscar más logros y logros y logros para que mis papás me reconozcan. Y entonces, empiezo a modificar mis creencias y empiezo a modificar mis comportamientos y empiezo a... Y eso no va a ser, no va a ser de la noche a la mañana, porque no es fácil reprogramarse. Si has vivido programado de una manera 47 años, pues desprogramarte, pues lleva su, su tiempo, ¿no? Y muchas veces asociamos el desapego a los monjes. A mí me viene a la mente, ¿quién es una persona desapegada? Ah, me viene a la mente uh, el Buda. Y me vienen a la mente los monjes tibetanos, ¿no? Eh, esas personas son las primeras que me vienen a la mente y digo, ah, pues me voy a tener que volver monje o me voy a tener que volver este, eh, un Buda. Y la realidad es que no, son com como tú dices, prácticas sencillas que tenemos que iniciar para poder este, irnos desapegando, ¿no? Sí, exactamente. Sí, o sea, al final es otro contexto, fue otra época, ¿no? O sea, vivimos en una época distinta, ¿por qué tendríamos que actuar igualito que, que ellos? Y además, es parte de nuestra individualidad, nuestra propia experiencia, ¿no? Este, Entonces, ese es un, un, un punto importante. Eh... Y, y precisamente, o sea, a lo mejor como tú dices, la parte de desapego, la parte de la, eh, la iluminación y todo, pues igual, ¿no? Yo lo tengo muy eh, relacionado con, con Buda, ¿no? Con Siddhartha Gautama y toda esta cuestión. Pero incluso a lo mejor con otro referente podría ser Jesús en la parte más de acción, ¿no? porque a lo mejor sí Buda se apartó e incluso tuvo momentos de hambre y se dio cuenta que el sufrimiento tampoco le iba a llevar a la, realmente a, a, al descubrimiento total, ¿no? a la iluminación y volvió a, a, a, pues a tener una vida aparentemente normal, pero en realidad pues igual como muy alejado y en este caso no sé, otro podría ser Jesús que este, más, más un tema de, de acción y también desapegado porque la también lo, me, lo mencionaba ¿no? en este caso, la parte de bueno no tengo dónde dormir, no tengo dónde comer, pero sé tengo la certidumbre ¿no? de que siempre voy a estar sustentado, o sea, no, no lo decía de esa forma, pero al final de cuentas era, pues, siempre había una claridad de que había este iba a estar respaldado en este caso. ¿no? Entonces, eh, pero sí es otro contexto, o sea, nosotros podemos hacerlo en nuestro día a día, en nuestro trabajo, no este, con, con cosas materiales. No, no, no necesariamente tenemos que quitarnos cosas materiales para decir que somos desapegados, porque a lo mejor el apego ahí está, en esa creencia precisamente, ¿no? No está en las cosas materiales. Entonces, este, habría que, habría que pensar, yo creo que el apego tiene que ver mucho con cómo nosotros aprovechamos las herramientas que nos permite tener esta vida aquí, este, en lugar de ser nosotros controlados por ello, ¿no? O sea, es lo que le llamarían los falsos dioses, cuando uno... Eh, pone falsos dioses al, en el exterior, pues entonces sirves a esos falsos dioses. Uh -huh. Ahí está, ahí está, el, ahí es el tema y entonces ahí es donde puede, puede venir esa parte del, del apego. Ahora, por otro lado, como ya lo dijimos, esta eh, necesidad o este deseo incontrolable de, de, de lo que se maneje eh o esta sed, yo le llamaría, esta sed de posesión, eh, ¿cómo la podemos eh, no sé si tranquilizar o si eliminar, no sé si sea lo, lo correcto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿cómo podemos acabar con esta sed de posesión de, de lo que sea, eh? porque el apego es, es eso, o sea, esa sed de posesión, ¿cómo podríamos ya hemos tocado algún punto, pero ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues no sé, yo recientemente, y ayer lo pensaba justamente, eh, me imaginaba, digo, a ver, si yo estuviera, no sé, en un videojuego, o sea, si yo fuera, o sea, me imagino jugando, ¿no? Antes que me gustaban mucho los videojuegos. Y voy a crear justamente un personaje. ¿Qué me gustaría, no? Que el personaje estuviera, o sea, ya lo creé, tiene, es súper poderoso, muy fuerte, tiene muchas capacidades, pero con tal de que no se arriesgue y no lo vayan a matar, mejor lo dejo ahí. Y que no, que no tomen este, desafíos, que no pele contra este, contrincantes ni nada, ¿no? Yo dije, eso me gusta, o sea, eso lo haría si yo tuviera aquí... No, pues no. ¿Por qué entonces pensarlo en mi vida, no? Este, ese, y entonces, trasladándolo, para responder tu pregunta a lo que me dices, pues si yo igual me imagino un videojuego. El videojuego pues, puede tener de repente algunas armas, puede tener unos chalecos para volar. Pues, pero si por alguna razón, ¿no? porque pues, me pasaba cuando jugaba, los perdías o se te acababan. Porque pues igual, ¿no? Tú tenías la mega velocidad y de repente ya se te acababa el poder. Pero seguía el jugador ahí. O sea, no me ponía triste porque se le acababa el poder. Al contrario, buscaba ver cómo después regresaba o con lo que tenía iba pasando el desafío. no Eso además... En los videojuegos solamente esas herramientas, pues como dices, están en una programación en específico, en un momento puntual del juego que te va a servir, pero hay cosas que no te van a servir más adelante, ¿no? Entonces, si yo lo veo así como ese jugador, pues realmente digo, ok, las cosas me van a servir en algún momento de la programación, ¿no? De este juego que estoy... Pero, pero no va a ser siempre. Y si se pierden, el jugador sigue vivo, ¿no? O sea, el juego no se acaba hasta que se acaba. Entonces, ¿por qué tendría que yo apegarme a eso? ¿no? Te digo, eso fue, o sea, realmente me lo, lo puse a pensar tal cual ayer y ahorita que me lo preguntas, pues como que viene mucho a colación. O sea, desde mi perspectiva, es, para mí es como ponerme una creencia en ese estilo, ¿no? O sea, pues que al final de cuentas, si estoy en este juego de la vida, pues ¿cómo lo puedo reflejar? ¿Cómo lo puedo asimilar de una mejor manera? Si yo lo veo en primer, primera persona, me cuesta. ¿no? Me cuesta asimilar así, pero cuando yo lo traslado, y porque he experimentado jugar, digo, ah, pues lo, lo divertido está en el, en el desafío, en pasar niveles, en retarte, no en tener al megapoderoso ahí acostado, este, haciendo nada, o sea, en realidad, pues, mejor apago el juego, ¿no? O sea, la verdad, eso, para mí, eso sería una, una estrategia, este, de, de desapego. Sí, y, y creo que otra estrategia para sumarlo es, no y precisamente es, no dejar que las cosas te dominen, ¿No? O sea, lo estás hablando ahorita, o sea, no de eh, eh, eh, en, en este eh, en este en esta analogía del videojuego es precisamente no dejar que todas tus eh, herramientas extra o tus cosas extra te dominen para poder creer que eres eh, y que vas a poner, sin eso no vas a poder pasar esos desafíos, ¿No? Al final de cuentas, entonces, esto es importante, o sea, no dejar que las cosas te dominen, o sea, las cosas están ahí, las posees, las tienes, pero al final de cuentas, en cualquier momento se pueden ir, cualquiera de las, inclusive tú te puedes ir, porque tu vida también es efímera, al final, eh, el instante que estamos viviendo hoy, pues a lo mejor es el último, no lo sabemos, porque nadie nos garantiza que al ratito vamos a estar vivos, eh, entonces, realmente, si tú, y haces consciente esto, pues te das a la tarea y a la oportunidad de poder decir, ah, bueno, le voy a hablar a mi mamá ahorita, le voy a decir, oye, ¿sabes qué, mamá? Te quiero y te mando un saludo. Y ya, ¿no? O te das a la libertad de decir, ah, hoy me quiero comprar un helado, el de mi, de, de, eh, mi sabor favorito y padre, ¿no? Ah, hoy me doy a la libertad. De decir, sabes qué, mi amor, hoy me voy a dar un tiempo para mí, dame chance de ir, me voy a ir unas tres horas, cuatro horas, y voy a estar solo conmigo, ¿no? Y, y te da la libertad de poderlo expresar, decir y hacer, ¿no? Entonces, creo que eso es otra, otra buena herramienta para poder ir trabajando esta parte del desapego, ¿no? Así es. Sí, el punto es, eh, todo, si lo podemos, este... O sea, el chiste aquí es que las emociones, como decíamos hace rato, nos van a dar indicaciones, ¿no? Si yo hago algo y no me causa ni mayor ni menor conflicto, pues ahí no hay nada que hacer, no tengo ni que cuestionármelo. El tema es cuando este, cuando sí hay alguna algún conflicto, llamámoslo así, entonces ahí, el, como dice, el helado, ¿no? Como voy a comer el helado, el helado que me provoca, o sea, porque puede ser que o esté pegado al helado o al revés, ¿no? Puede que diga, no, es que estoy, es que no, es que si como esto mira tantas calorías, tan, entonces aquí estás apegado, ¿no? O sea, todo puede ir de uno lado o el otro, el chiste, o sea, por eso no hay reglas específicas, ¿no? No hay, no hay un, este es el camino correcto y a David le sirve y a Raúl también, no, depende de la conciencia que cada quien tenga y sobre eso es desde dónde te comes el helado, el helado va a ser para un atracón porque traigo un vacío y es la manera de llenarlo o porque quiero disfrutar, porque quiero justamente disfrutar la producción, ¿no? De un postre que alguien hizo, que se esforzó, que alguien desde, los desde la materia prima, ¿no? Digo, no lo vas a pensar así, pero es como justamente honrar toda una creación para llegar a tu boca, ¿no? Entonces, si lo haces desde una plenitud total, es muy diferente, incluso puede ser hasta, no sé, eh, tomar a lo mejor, como decía hace rato, bueno, fumar un... Si no fumo con esa parte de, híjole, es que estoy súper ansioso, ¿no? Como por un escape sino porque verdaderamente lo lleva a disfrutar, no es que promueva el cigarro, ¿no? Pero al final de cuentas lo estás haciendo de una manera distinta, que la misma, la, el mismo vacío lo puedes hacer en algo aparentemente saludable, ¿no? Este, desde no comer carne, desde este ser super fit, desde el ejercicio, todo puede ir desde un vacío o puede ir desde la plenitud, ¿no? Y normalmente cuando va desde la plenitud, no, no te sientes mal contigo, porque aun cuando hagas cosas buenas, aparentemente, cuando lo haces desde un vacío, no terminas sintiéndote en paz. Y hoy me vino a la mente porque estuve, con todo esto que me dices, eh, estuve viendo la última temporada de This Is Us, de eh, una serie, a mí me parece muy buena serie en, en muchos aspectos, ¿no? Y una de las protagonistas, que es la hermana, sí veo eh, este proceso de, de apego, desapego, y cómo al em, aprender a desapegarse, empieza a crecer per, eh, eh, como persona. Y eso lo refleja en la en profesión y lo refleja en, eh, en su crecimiento personal, en su madurez, en su seguridad, porque es una persona con bastante obesidad. Pero crece, crece y, y los eventos que se van dando en su circunstancia de vida en esta última temporada es se divorcia de su primer matrimonio, en su primer matrimonio eh, tiene un hijo que tiene eh, discapacidad visual y, y se divorcia de este primer matrimonio, conoce una nueva pareja y empieza a generar y a, y a generar y a generar para dar, ¿no? Empieza a hacer escuelas de música en Estados Unidos para ciegos y luego ya lo hace para el mundo y, y es un crecimiento y digo, ¿cómo el renunciar a, a algo de una manera consciente, pero también de esa manera de decir, eh, ¿sabes qué? Tuvimos que estar ahí porque tuvimos que estar ahí, y hoy nos tenemos que separar porque nos tenemos que porque requerimos separarnos para vivir felices y ser plenos. Fue un proceso doloroso, pero de desapego que la, la catapultó a otro, a otro nivel, no y creo que eso... Eh, eh, yo me llevé de lección de esa temporada eh, de, y con, relacionado con esto, ¿no? Con esta parte de desapegarse y, y, y ver cómo puedes construir a partir de, de, de, de, de sacar, de dejar ir las cosas. Sí, sí así es, pues la naturaleza creativa, ¿no? nuestra naturaleza, pues solo se va a dar si no tenemos esa, ese apego, esa aferrar. Imagínate una persona, que un artista, un gran artista, que en su primera obra dijo, híjole, esto quedó espectacular, ¿qué tal si después lo otro ya no sale igual, ya no, o sea, no, no gusta? O, que porque hay muchos artistas que murieron y no supieron que llegaron a tal nivel de fama y que sus cuadros valen millones, ¿no? Y que, y que lo hubieran hecho por eso, ¿no? Entonces, justamente es esta parte de, de eh, poder aprender a, a, a soltar, y como dice, eso no significa que no duela, o sea, que es fácil, porque de hecho creo que ahí, a lo mejor ni siquiera estamos realmente haciendo un ejercicio de desapego, porque si es tan fácil, entonces no, no está desapegado. Y normalmente sí hay apegos a algo, a algo, ¿no? O sea, no, no necesariamente la persona, seremos las personas más apegadas del, del mundo, pero seguramente habrá algo. Y si lo trabajamos poquito a poquito, ¿no? Podremos ir madurando en este sentido y, y crecer, ¿no? Como decías, incluso exponencialmente. Pues como siempre es, eh, se nos va el tiempo platicando de estos temas, eh, y compartiéndolos con ustedes agradecemos mucho su atención y bueno pues nos vemos la próxima semana en Conciencia Tech para ir terminando ya con este semestre tomarnos un periodo de descanso ¿verdad? y para volvernos en la nuestra siguiente temporada pero todavía estaremos unas semanitas por aquí trabajando con ustedes con mucho gusto compartiendo y nos vemos la próxima semana gracias por escucharnos y vernos. Raúl nos vemos, que estén muy bien que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Andrés, como siempre. Gracias, Andrés. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.